Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas estudiantes. Como Equipo Pase Upla, queríamos recordarles estos momentos claves sobre el proceso de asignación de los beneficios estudiantiles. Ya llenaste tu fuga. Luego, viene la publicación del nivel socioeconómico el día 22 de diciembre, en donde el Mineduc publica los resultados sobre tu nivel socioeconómico para poder asignarte beneficios. Esta es una etapa informativa para proyectar los posibles beneficios que podrías obtener para financiar tu carrera. Posterior a esto, el 20 de enero se publicarán los resultados de preselección de los beneficios estudiantiles, donde el Mineduc te informará si cumples con requisitos académicos o socioeconómicos para acceder a beneficios estudiantiles específicos. Es ahí que comienza el periodo de matrícula. Si cumples con los requisitos académicos y socioeconómicos, podrás matricularte en una institución de educación superior desde el día 25 de enero, activando el beneficio estudiantil que te fue asignado. Aquí debes recordar que es un paso obligatorio dentro de tu proceso de matrícula. Ahora debes tomar mucha atención de las próximas etapas. Por ejemplo, la etapa de evaluación socioeconómica. En esta etapa, etapa de preselección anterior, se te indica que debes realizar una evaluación socioeconómica, deberás presentar documentación en la institución de educación superior donde te matriculaste, para que sea posible confirmar tu información y de esta forma asignarte beneficios estudiantiles. Es en ese momento que viene el periodo de asignación. Aquí el Ministerio de Educación confirmará si eh, tienes el beneficio de gratuidad, becas y o créditos, una vez finalizado el proceso de matrículas. Sin embargo, también existe un proceso de apelación. En caso de que no resultes beneficiado o beneficiada con la gratuidad, becas o los créditos, también puedes apelar a él. Si tienes alguna duda, contáctanos en nuestras redes sociales Paseupla, en nuestros grupos de WhatsApp que hemos creado para tu liceo o también en nuestros correos electrónicos, como son sandra.gonzález.upla.cl, rodrigo.guzmán.upla.cl o pablo.alsamora.upla.cl. Ten mucha paciencia y éxito en todo este proceso. Recuerda que les estaremos acompañando durante todo este tiempo. Mandarles un saludo y mandarles un abrazo. Que estén bien.